No puede ser, me dormí, tengo que ir a por Evelyn. Eh cora llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Ok, tengo que ir, te tengo que ir rápido. A ver, a ver, tan tarde tampoco es. Capaz eh bueno, sí te te te tiene que seguir estando en la escuela porque según la hora que es, si sí, no no tiene que estar. No hay ningún problema. Eh Evelyn. De hecho, de hecho, no hay absolutamente nadie lo que hay por aquí tampoco está eh, y, y, ¿Y clase de teatro? ¿Capaz de estar en clase de teatro? ¿Eh? No está, qué raro Pero si a esta hora tenía que tener clase A ver si... A, a, voy a buscarla por la ciudad ¿Le habrá pasado algo? ¿Estará en algún lugar? No sé eh, No estará... No estará donde siempre, ¿no? No, no... No creo ¿Es esa...? No puede ser, no puede ser No, no, no Otra vez, no, Sí, es sí, ella Es sí, ella, está jugando Está jugando otra vez a la moto No puede ser Voy a espiar la letra aquí ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Me caigo. Se suponía que tenía que estar en la escuela Y me hace siempre lo mismo Ok, a ver Voy a, darle, voy a darle un susto. Voy a, voy a darle un susto. Bueno, no, no, no. Sí, sí, sí. Voy a ir por la parte de atrás. Voy a ir por la parte de atrás. A ver si. A ver si así. Le doy, doy un susto. Ay, no puedo. No, que no funciona. A, a, ahí está. Menos mal. A ver. ¡Hola! Ah, ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, señorita? Bien. ¿Qué? Acabo de ganar la carrera. ¿Ah, sí? sí. Felicidades. Gracias. ¡No, eso no era! Eh, eh. ¿Qué haces aquí si tenías que estar en la escuela? No, viniste ¿Sí? a intentarla buscarme, ya tenía que ir, haberme ido No, no, según la hora tenías que estar en clase ¿En clase de qué? En clase de teatro Yo no me apunté nunca a clase de teatro ¿Sí te apuntaste cuando dijiste que querías ser actriz? Ah, bueno, creo que no duré mucho en la clase de teatro Hija, ¿hace cuánto que llevas viniendo a esto en vez de hacer teatro? Que te estoy pagando la mensualidad Ah, ¿cuándo fue que me, que me anotaste? En febrero. Bueno, creo que desde ahí. ¿Qué? Hija, que cuesta un riñón eso. Ven aquí. Estás ¿Qué? castigada. ¿Por qué castigada? Ven, vamos qué? a casa. Ay, está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás castigada? Porque te he pagado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre mensualidades. ¡Guau! Wow, cuando... Sí que sabes contar los meses. ¿Viste? Yo me pierdo en junio. Hija. ¿Qué? Para tu edad deberías, como mínimo. Eh... Saber multiplicar, ya ¿Eh? ¿Hija? ¿Cómo a multiplicar? ¿Qué? ¿Cómo a multiplicar? ¿Hija? Hija, estás yendo a clase Obviamente ¿Ah, sí? Sí ¿Cuántos son 5 por 5? Pero eso no te lo enseñan hasta que vas como a tercer grado ¡Hija! ¿Qué? ¿Hija? ¿Hace cuánto que estás yendo a las máquinas recreativas en vez de a la escuela? Eh, no sé, varios, varios días, pero... ¿Días? Pero, pero, pues solo las últimas horas ¿Qué? Solo me voy a la última hora Hija, me estás diciendo en serio Que llevas meses Faltando las últimas horas de clase Por ir a jugar con las motos La, la moto? última, que es esa de teatro Que no me interesa Hija, estás castigada, vete a tu habitación ¡No! Sí, ¡No! Y te voy a decir una cosa ¿Qué? Sí, mientras, yo, mientras tú estés en esta casa ¿Vale? ¿Qué? Vas a seguir mis reglas ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tengo que seguir tus reglas, pues no quiero seguir tus reglas. Pues mientras estés en mi casa viviendo sobre mi techo, vas a tener que seguir mis reglas. Entonces me voy a mudar. ¿Ah, sí? sí. ¿Con qué dinero? No sé. Pero Vete me voy para a a mudar. tu cuarto, está no, estás castigado. Me voy, me voy a buscar una casa para vivir. ¿Cómo qué va? ¿Se ha ido? Pero, pero no, pero. ¡Oye! ¡Oye! No sé dónde está. Se fue, ¿eh? Creo que se va a... ¿Qué, ¿qué se piensa ella? ¿Con qué dinero va a poder comprar la casa? No tiene ningún sentido. Mira, lo que voy a hacer es... Me voy a, me voy a tumbar, me voy a echar una siesta y ya acabará viniendo tarde o temprano arrepentida. ¡Ay! ¿Pero qué me están llamando a esta hora? ¡Hola! ¡Hola papá! ¡Hola! Hola papá! ¿Qué quieres? Te llamo desde mi casa. Sí, claro, desde, que, desde... ¿En qué parte de la casa está, dime. Estoy en mi casa, sí, claro. en mi nueva habitación ¿Cómo que, ¿Cómo que en tu nueva habitación? Sí ¿Cómo que? A ver, pero ¿cómo es que has hecho? No tiene sentido lo que, lo que me estás diciendo Ah, es que me puse un puesto y empecé a vender stickers ¿Cómo que? ¿Cómo? A ver, a ver, me estás diciendo que te has puesto un puesto de stickers Y te ha dado para comprarte una casa Se ve que soy muy habilidosa ¿Habilidosa de qué? En hacer stickers ¿Pero, pero, pero hija, si no vive nadie en el pueblo ¿Cómo lo aprendió? Ah, secretos míos ¿Dónde vives? Eh, estoy enfrente de la iglesia, así que si quieres puedes pasar a buscarme a, Bueno, a buscarme para tomar un helado Lo que quieras no estoy... Hija, ¿y es tú ya del fondo? Sí ¿Me ves? No ¿No? Bueno, estoy bajita, voy... no puedo verte Bueno, voy para allá Pero párate, te tengo que... Ah, sí, ahí veo tu casa ¿Ves? Yo te decía Ponete pero... los binoculares y me vas a poder ver No, no pasa nada, ya estoy yendo para allá Eh, no te muevas ahí, ¿sí? No, tranquilo, esta es mi casa, porque me voy a mover Bueno, chao No puede ser que se haya comprado una casa Compre... Pero si yo he pasado 20 años trabajando Y ella en una tarde vendiendo stickers No, bueno, no me lo creo Esa casa tiene que ser de otra persona Y me está intentando trolear No puede ser eh... Es esa, es esa Voy a meterme por detrás A ver qué onda A ver dónde está No la veo Qué raro Tiene piscina Tiene un lado y todo ¿Pero qué es esto? ¿What? A ver Tiene de todo Tiene cocina No puede ser No puede ser. Tiene que ser de mentira Tiene que ser de juguete No, no, no tiene sentido ¿Estás independizado? Sí, bienvenido a mi casa ¿Cómo que? Pero esta, esta casa no es tuya Pasa, papá, te invito a mi casa Pero que esta casa no es que tuya Que sí, que es mía Permiso Estoy aprendiendo a hacer las cosas más necesarias de una casa ¿Cómo que? ¿Ves? ¿Qué? Esta es mi nevera ¡Pero hija! Pero, ¿Cómo te has comprado todo esto en una tarde? No, la casa vino con muebles ¿Ah? ¿Y cómo te has comprado la casa en una tarde? Ah, ya te dije, vendiendo chicas ¿Qué? Eh, ¡Hija! Hija, ¿de quién es la casa? Mía no me lo creo. Mira. ¿Qué? ¿Dónde está ¿Qué dice acá afuera? ¿Qué? ¿Qué dice acá afuera? ¡Sí, que es tuya! Bueno, entonces. No puede ser. Mira ahí este es mi laguito. Para, estoy mirando. ¿Tienes? Tienes hasta dos habitaciones. ¡Tienes hasta caja fuerte! Sí. ¿Para qué quede una niña en una Tenía fuerte? mis ahorros, ¿qué te crees? ¿Ahorros de qué, que hija? Todo lo hice. ¿Te acordás que todos los, ¿Dónde los estás? días me das.? Estoy en la puerta de mi casa. ¿Te acordás que todos los días me das. Eh, a... Me das dinero para la escuela, para que me compre algo? A veces me compro cosas y muchas veces lo guardo porque no tengo hambre. Así que me hice una fortuna. Pero, hija, vas a tener que ir a la escuela igualmente. Bueno, ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? No, hija, eh. Mi casa, mis reglas No, pero eres chiquita y la educación es importante Lo bueno, sé, ¿sabes? también, mira, estoy aprendiendo a pintar. ¿Sabes qué? qué? Ya acabarás volviendo ¿Qué decir? Si no voy a volver Bueno, ya lo verás Bueno, me voy a quedar por aquí, que no me fío de que, de, de, de, de que no sé, de que, de que le pase algo ¿Qué está haciendo? No lo veo Yo, esta, esta pizza está fría Bueno, no la voy a calentar pero primero tengo mi propia televisión Y puedo ver los canales que quiera ¡Sí! No, no puede ser que se haya independizado de esa manera ¡Ardisita! Y además está haciendo lo que le da la gana no Ardisita, ardisita Ardisita, ardisita ¡Ay! ¡Es el mejor día de mi vida! Ay, me acuerdo que esa canción me sacaba de quicio Ardisita Ardillita, ardillita de mi corazón. Bueno, ya terminó. ¿Ahora qué hago? Ay, no sé qué hacer, me aburro. Y ahora no ¿También? puedo decirle a mi papá que venga a jugar conmigo. Porque si no, sería decir que ya no soy independiente. Pero soy una niña grande independizada. Así que tengo, que tengo que calentar mi propia pizza. No quiero calentarla, pero tengo que hacerlo. Creo que mi pizza ya tendría que estar hecha. Sí, me parece que sí. Ay, pero antes quiero salir las florecitas no, tengo, mi, me propio me tengo eh, mi propio lago tengo mi propio lago hoy quiero entrar al lago pero ahora hace frío porque es de noche así que mejor no okay, bueno bien. supongo que simplemente voy a quedarme con la pizza ah pero puedo comer la pizza mirando al lago no, es la mejor idea